Tutoriales Interlaus News presenta cómo eliminar las hojas en blanco de Word. Hola amigos de YouTube, hoy les explicaré la forma de eliminar las páginas en blanco de Word. Las hojas en blanco en Microsoft Word pueden aparecer por la presencia de párrafos vacíos, saltos de página manuales o saltos de sección con formato especial, con lo cual se ve afectada la cantidad de hojas disponibles en este. Comencemos acá, tenemos dos documentos de Word que vamos a usar como ejemplo, voy a abrir uno de los documentos. Vamos a navegar por el documento. Como ven acá tenemos una página en blanco. La página número 3. Y acá tenemos otra página en blanco. La página número 5. Vamos a ir inicio, hacemos clic. Y luego vamos a marcador de párrafos. Hacemos clic. Con esta herramienta podemos ver todas las marcas de saltos de párrafos. Que son los espacios vacíos entre los párrafos. Saltos de páginas y otros símbolos de formatos ocultos. Vamos a ir a la página 3 para eliminarla. Para eso seleccionamos todos los marcadores de párrafos. Ahora presionamos la tecla suprimir o delete que se encuentra a la derecha de la tecla enter Como ven ya se eliminó la página en blanco Ahora vamos a eliminar la última página Si presionamos la tecla suprimir como hicimos para eliminar la página anterior no se va a eliminar porque no hay un documento más abajo para eliminarla vamos a presionar la flecha hacia la izquierda que está arriba de la tecla ENTER Ahora presionamos la tecla SUPRIMIR o DELETE Como ven ya pudimos eliminar la página en blanco Desactivamos el marcador de párrafos y cerramos este documento de Word Vamos a abrir el otro documento de Word Ahora vamos a recorrer el documento Como ven aquí encontramos páginas verticales y horizontales Hay tres páginas en blanco vamos a eliminarlas Comencemos a eliminar la última página esta vez de una forma diferente si colocamos el puntero de escritura en la parte final de la página anterior a la página en blanco y presionamos la tecla suprimir se borrará todo el contenido que se encuentre después del cursor ya que el botón suprimir funciona a la inversa de la tecla de retroceso Hacemos lo mismo para eliminar las otras dos páginas en blanco Colocamos el puntero del mouse en la parte final de la página anterior a la página en blanco y presionamos la tecla suprimir para eliminarla. Colocamos el puntero del mouse en la parte final de la página anterior a la página en blanco y presionamos la tecla suprimir para eliminarla. Esto es todo amigos, suscríbanse a mi canal, pongan me gusta a mis videos, activen la campanita para recibir las notificaciones de mis nuevos videos, hasta la próxima, muchas gracias.